Buenas tardes familia, mire llegó el viernes y con él nuevas oportunidades para ganar, les saluda Shanira Blanco, bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy viernes 21 de octubre, que estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que serán certificados por nuestro auditor Lester Quiñones de la firma Aquino de Córdoba Alfaro Company, y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Miren, para mañana sábado, usted ya jugó Powerball. Ahí está la cifra. ¡550 millones, señores! ¡Impresionante! Pero esta noche, lo cash. ¡550 mil dólares que pueden ser tuyos hoy mismo en un solo pago! Al igual que la doble revancha, señores, que está en 160 mil dólares. Dólares, pregunta usted ya bajo nuestra aplicación de Lotería Electrónica. No espere más porque puede ver los números ganadores en la aplicación y también con el teléfono, con la cámara del teléfono, escanear su boleto para saber con cuánto usted se pegó y puede participar también en concursos y en promociones. Así que bájela ya.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 Es el número 9, número 9. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 4949. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. El primer número del Pega 3 es el número 2. 2, siguiente número. El número 3. 3, último número. Es el número 6. Número 6. Número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 2 3 6 236. Pasamos al Pega 4. Mucha suerte en el Pega 4 de esta tarde adelante. Primer número del Pega 4, número 7. 7, siguiente número es el número 7. Número 7, siguiente número del Pega 4, es el 0 señores, número 0, último número, es el número 8, es el número 8, número ganador del Pega 4, en la tarde de hoy, es el 7708, 7708.